Lo que antes era precario, ahora es más. O sea, y lo que es más grave, estamos ahorrando a costa de los abuelos. Porque los usuarios pagan lo mismo y se les da menos